...el segundo día de Sur, Guine y Guzmé... ...este año por primera vez... ...y bueno pues nos recibe como siempre Paco Lorente... ...que es el director del evento además... ...y recibiendo a todo el mundo y además tenemos hoy también el gusto... ...de tener aquí poder entrevistar a Doña Leonor... ...porque claro si hablamos de sabor a Málaga... ...pues aquí hay mucho sabor a Málaga ¿no? Doña Leonor?... ...buenos días... ...buenos días muchísimo sabor a Málaga... ...y sobre todo habéis visto tenemos vino... ...pero este año tenemos también... Tenemos productos, tenemos, producto, tenemos, tenemos vino quesos, blanco, el honor, tenemos vinos oh, rosados, vino tenemos vinos tintos, por fin, Ay, vale. y tenemos Ay, vale. muchísimo tenemos sabor. magnífico de ah, Dimove, ah, y aparte tenemos unos quesos maravillosos, los premiados, tenemos unos quesos curados, pero también frescos y de cabra, maravillosos, y bueno y nuestros aceites premiados que están aquí las tres es mejores importante. del mundo tenemos aquí mucha variedad de aceites con muchísimo sabor a Málaga y, y, las pasas. y las pasas y las pasas las pasas que son un producto que ha adquirido una potencia el superalimento claro porque se ha hecho desde pequeñita, siempre nos lo decían no La, el rabillo de pasa te daba memoria no y ahora le hemos demostrado en un, una, en un estudio científico que es verdad el, el, la mayor vitalidad que te da la pasa la tiene en el rabillo pero si te toma ocho pasas al día, al día no necesitas tomarte ningún tipo de vitamina añadida que la, te da señoras, vitalidad. Eh. Vamos a contar la verdad. Te para da... la señora la isoflavona es buenísima Ay. para la piel, vamos a decir la no. verdad. Yo intento, pero las rugillas te van saliendo con la edad, pero yo me encuentro muy feliz y yo creo que es por eso que comemos muchos productos que sabor te da a la felicidad, Málaga. Por ejemplo, sabor a Málaga da felicidad porque los alimentos sabor a Málaga dan felicidad y eso te da calidad de vida. Sí. ¿Y en eso consiste? Eso vale. Estaban elaborando, bueno me imagino que hoy también, el bacalao y era crudo y estaba solamente con el aceite de oliva de Málaga. está Evidentemente sí. hemos trabajado un producto de primera línea, un, un producto premium y lo hemos fusionado con productos malagueños, que es lo importante, que nosotros, Málaga tiene las puertas abiertas y aquí estamos para fusionarnos también con el resto de, del país, con el resto de España, con el resto del Estado y hemos utilizado un bacalao premium con un aceite malagueño, ¿por qué no? Y lo hemos hecho ah. sublime. ...este salón, por eso este salón es tan importante... ...para los productores de Sabor a Málaga... ...porque se pueden unir a otros productos... ...de otros sitios de España o de a nivel internacional... Y, ...y entre los dos hace una sinergia maravillosa... ...con unos sabores mucho más potenciados... ...y tenemos nuestros panes Sabor a Málaga... ...tenemos de todo aquí. Por supuesto y cómo se ayudan entre ellos... ...cómo interactúan, como tú bien has dicho... ...es una, una fusión de todo... ...al final son tres salones inmensos de productos... ...de productividad... De, de gente distinta, pero todos están fusionados, todos son amigos de todo y todos son eh, bien recibidos. Bueno, pero eso hay que darle las gracias y por el esfuerzo que Paco y Enrique y bueno, el Diario Sur también han apostado por este nuevo formato. Porque yo creo que este formato ha creado un ambiente con mucha alma. El otro día lo decíamos, donde hay alma y cariño las cosas salen perfecto. Yo le tengo mucho que agradecer por el trabajo que ha <ríe> hecho. Muy, muy bonito, me ha llegado al corazón, de verdad. Fíjate que anoche estuvo Doña Leonor también en la cena, imagino que ha tenido también ya ocasión de intercambiar no opiniones. ¿no? Sí, sí, los productores están encantados, ayer tuvimos una cena como él la calificó fue sublime porque se mezclaron productos de otras partes de España internacionales con los productos malagueños, nos comimos un helado de cabra malagueña espectacular... De, y el ceviche que hizo Juanca, el ceviche, el Juan ceviche, exactamente no, no lo hizo lago no lo hizo el restaurante el lago y hizo un ceviche de verdura, en este caso perdón de la huerta de, de, la huerta Guadalorce, de Guadalorce que hay que puntualizar que con muchísimo sabor y con una fusión fijar un plato como un ceviche con una huerta como la, la de, de, de, de Guadalorce y cava exactamente bacalao. Nos hizo una especie de gazpachuelo con un fondo Thai, impresionante. Os digo verdaderamente, Cava se portó que fue el restaurante Revelación en Madrid Fusión. Y hay que también estuvo que nos presentó una La carne, carne con una exactamente. también una carne de los norteños con una molleja estaba confitada maravillosa y el restaurante El lembero eh, presentó una carrillada de, de cordero de cordero maravillosa de verdad espectacular también porque estaba confitada crujiente sabrosa un espectáculo y, y para terminar un espectáculo. Los, los dulceros, los dulceros <risa> yo, bueno yo el helado de cabra malagueña de leche de cabra malagueña era espectacular tenía un cómo se llama sí, un un crujiente, un, le crujiente hecho un crujiente con almendra sí, de, de aquí de Gilache, espectacular y sí, yo bueno de almendra que también es un producto malagueño sí, tenemos sí. la almendrería de, del claro. sur imaginaos tenemos es que tenemos producción de todo si queremos hacerlo podemos hacer todo bueno, no, ya no quieren irse. Yo creo que, no, que quieren seguir bueno, ya. Yo también lo que quiero es que Málaga coja todo. Todo esto se hace por muchas razones, por el corazón y Málaga se lo merece. Pero sobre todo para la confianza que nos merecemos de todo lo que tenemos y todo lo que valemos. Y mejor que muestra nos sintamos, que nos que sintamos orgullosos de lo que producimos en Málaga, de lo que pescamos en Málaga y de las grandes manos cocineros y cocineras que tenemos en Málaga. Y aquí se consigue, yo llevo nada, media hora, pero bueno, todo el mundo nos está felicitando y yo les digo, bueno, nosotros somos una pequeña parte con Sabor a Málaga, es la organización la que ha hecho este milagro, pero bueno, aquí y diario, estamos. Y diario Su, que nos ha dado también, la pértiga también, también para por... saltarlo todo y nos ha dado las puertas abiertas y nos ha ayudado, el Grupo Vocento nos ha ayudado para que Málaga pueda triunfar una vez más. Sí. Pues enhorabuena, felicidades, muchas gracias y muchísimas por Muchísimas gracias a vosotros por estar gracias. siempre. Gracias. Eh, buenas, soy Paco Jerez, vengo con la ginebra Bali, aquí detrás de Málaga, una ginebra de mango. Tenemos una ginebra seca y un licor de mango, 30% pulpa de mango de aquí de la zona de Málaga y de la Axarquía. Vale, la verdad que son productos que tienen una buena aceptación, estamos muy contentos con ellos, esperamos que les guste aquí a todos los clientes. Bueno, y del polígono de Guadalhorce, vamos a ver los productos que nos han traído. Su nombre es Joaquín López. ¿Y de dónde? ¿De qué firma es De chica? Servinco, Servinco International. Cuéntame un poquito que está ofreciendo la oh, Hemos traído una selección de vinos de Valencia, compuesta por Savignon Blanc, Merceguera, Merlot Rosé, Merlot de Chiraz, y luego una gama muy buena de vinos de, de toro. Los tintos de toro. Y eso no se elabora aquí en la tierra. Sale de aquí. no de aquí no no son vinos de Málaga son unos son de vinos de Valencia y otros son de vino de, de Toro ah, aquí, no ahí, tenemos la, la uva pasa que a lo mejor un... no la distribución la distribuidora la tenemos aquí en Málaga la nosotros somos buena. distribuidores gracias. Gracias. gracias bueno estamos aquí ya con el sector de mollina ve que nos ha traído qué tal cómo es su nombre José Antonio, José Antonio, Antonio. Sí. Pues soy el gerente de la bodega Cortijo de la Fuente y comportar? ...estamos dentro del paraguas de sabor a Málaga... ...pues aquí nos hemos traído... ...la variedad de vinos que tenemos... ...que tenemos dos tintos, dos blancos y tres dulces... ...los tintos son de Siraca, Cabernet Viñón... ...un roble y un crianza... ...los blancos, un blanco de crianza biológica... ...y un blanco afrutado seco de Moscatel y Pedro Jiménez". Bueno, ¿Qué lo maridaría usted? Pues maridarlo, cada uno tiene más o menos su... su está identificado, ¿no? Lo, lo, el blanco tipo con crianza biológica para aperitivo, el blanco afrutado para los, los pescados y mariscos y los tintos pues siempre se, se van con carne y los dulces pues, para el postre o el aperitivo. Muchas gracias, muchas <risa> gracias. Y aquí estamos con los quesos premiados Sabor a Málaga. Bueno, cuántos Sabor a Málaga que tenemos aquí? Y vamos a hablar con el representante de los Correcto, yo represento en este caso a los queseros que han sido premiados en el año 2018 en el grupo de Sabor a Málaga. Bueno, mira, aquí tenemos un, por ejemplo, estamos trabajando un semicurado, un curado y un leche cruda. Un rulo de cabra a la pimienta y un pasta blanda de Argudo, que ya ganó muchos premios anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tienen para ser, de bueno para ser premiados? Eso lo decidió un, un jurado muy amplio. Y... Sí, buen paladar entre ellos por ejemplo estaban del restaurante el lago había, o sea, había no no solamente expertos en queso sino también expertos en, en cocina bueno vamos a cambiar de tierra nos vamos a las rías baixas ahí en galicia vamos a hablar con ramón que nos está aquí representando pues su tierra sus vinos su esencia vamos a conocerla buenos días ramón ¿Qué tal? buenos días cómo ¿Qué tal estáis es una tierra que es maravillosa por muchas cosas por sus paisajes también por su ría por su marisco y también sus vinos. por su pues cuéntame un poquito qué has traído Pues mira, nosotros somos Pazo de Rubianes Jardín de Excelencia Internacional uno de los cuatro ...que hay en Galicia, ¿Eh? esa categoría te la da la presencia de camelia... ...hay una ruta de la camelia que recorre Galicia de norte a sur... ...y nosotros somos uno de esos jardines de la camelia... ...tenemos más de 800 variedades de camelia... ...más de 5.000 camelias en el jardín... Sí, la camelia ya sabéis, florece en invierno, o sea que os esperamos a todos entre los meses de diciembre y abril para que conozcáis esa maravilla de, de jardín. Tenemos tiempo para prepararlo, así que ¿Sup lo supuesto, prepararemos. ¿Se sí, sí. lo algo de vuestro producto? Nosotros lo que trabajamos, yo y todos mis compañeros que estamos aquí representando las Rías Baisas, son vinos que en nuestro caso son albariños monovarietales, 100%, hay diferentes subzonas, ¿eh? las Rías Baixas se, se dividen en cinco subzonas y aquí hay una representación amplia de todas esas subzonas. Algunos como el nuestro, como decía, monovarietales, otros mezclando distintas variedades, todas ellas uvas autóctonas de nuestra tierra. maravilla! Bueno, la verdad, es que esto ¿con qué lo maridarías? Bueno, ah, ¿Una sosterita? ¿Con qué lo maridarías? Honestamente... La gente asocia el vino blanco a los productos del mar y sí que creo que estos vinos blancos gallegos para los productos del mar van de maravilla, pero al contrario de lo que está establecido, estos vinos maridan con cualquier tipo de carne de maravilla. Son vinos grasos, untuosos, que van perfectamente con cualquier carne, muchas de ellas eh, de origen gallego también, por cierto y enhorabuena. Nada, gracias a vosotros por venir a conocernos. Bueno, vamos a ver qué están degustando aquí. Yo creo que están haciendo una cata aquí en privado, ¿no, Enrique? Cuéntanos. Bueno, en una cata en privado no estamos degustando vino. Ahora estamos degustando un Aurus de Miguel Ángel de Gregorio, que ha sido una de las estrellas de este Surwine, con su cata magistral de, ver, de las diferentes añalas de Calvario. Ido ya para degustarlo que cuénteme un poquito qué le ha parecido me ha parecido muy bueno muy correcto todo el salón muy bonito con muy, muchos profesionales y el vino que estamos tomando no es malo del todo no <risa> Yo evi me he llevar e por evidente que no es malo del todo es uno de los grandes vinos de este país gracias. Yo creo que está al lado de Enrique un, un triunfo, una apuesta segura. Totalmente. Antonio, de una palabra, ¿qué te está pareciendo este salón de William algún mes de año? Bueno, Buenas tardes. En todos estos temas, un gran profesional y me gustaría pues también tener tu opinión. O sea, este pues bueno, es un, eh, la primera vez que se lo ha cogido el Grupo Bocento, se llama Sur Wines y bueno, como todos los salones, la oportunidad de que tengan los profesionales ...espacios para poder probar cosas nuevas y poder conocer cosas que a veces se, se escapan... ...porque no tenemos tiempo para todo... ...y es un buen momento también para presentar todos los productos que tenemos. ¿Algo que te ha llamado, te ha llamado la atención? ¿Algún vino, algún producto? ¿Te ha llamado la atención algo que te ha presentado este Bueno, a mí personalmente llamarme la atención no, pero veo que hay un montón de... ...de grandes firmas y de grandes casas y muchos compañeros y distribuidores... ...y bueno, la verdad es que todos, te, todos movemos grandes vinos, ¿no? de verdad, Soto, soy un referente de la Costa del Sol. Bueno, somos uno más dentro de este entorno, de, entorno al vino... ...de lo cual, pues bueno, nos sentimos orgullosos de, de estar ahí de hace ya... ...ya mismo 30 años y seguir luchando. Gracias Antonio. Por A vosotros. Bueno, saludamos también amigos y grandes profesionales de este sector. Antonio, bueno, tú eres un gran profesional también como el amigo, que además siempre está en vuestras cosas, siempre que hacéis algo y por monte, ahí está él también. Ahí estamos, hoy viene acompañándome eh, Domingo, que es el delegado y promotor de la bodega Vino Vega, que ha coincidido que con esta feria pues ha venido aquí a conocer pues, el resto de estantes que hay y, y compañeros de otra bodega. Bueno, ¿Qué te parece este salón? Muy bien, yo ya lo conozco de varios años y la verdad que muchos profesionales, son todos, vamos, y, y las grandes marcas y grandes casas y sobre todo muchos amigos y antiguos y de, desde muchos años. Bueno, se han traído productos también nuevos, no sé si os ha dado tiempo ya de investigar un poco el mercado. Bueno, eh, aquí acabamos prácticamente de, de llegar, tenemos poquito tiempo, pero sí que es verdad que hay que decir que no deja de ser una muestra más de la cantidad de, de vinos buenos que se están haciendo en España eh, en todas las denominaciones de origen. España está siendo un potencial cada vez más eh, con más arraigo tanto a nivel nacional como en exportación y esto no deja de ser una muestra más, como digo, de, de ese valor de calidad, de, de, de esa singularidad que tenemos nosotros con, con el trabajo que día a día se están haciendo en las distintas bodegas. Y la verdad que es un orgullo Pertenecer a este gremio del mundo del vino porque, pues, eso es una satisfacción muy grande. ¿no? De, de vinos de calidad y estamos exportando calidad. Antiguamente era mucho tema de granel, hoy en día es calidad. Y esto es una muestra más que refleja lo que yo digo. Claro que sí, las palabras de Cabezón son más selectos y que ahí lo vemos en este salón. Muchas gracias, Antonio. Y gracias. gracias. Bueno, y de Ronda tenemos también esa selección de vinos. ...que son maravillosos estos cardos... ...que se elabora ahí en mi tierra... ...y yo bueno, orgulloso siempre de encontrarme con ellos... ...que fíjate si año ya que se montó la empresa... Sí, ...y mira, qué nivel lleváis ya eh... ...desde el año 2000 que empezamos a plantar los viñedos... ...ya llevamos, hemos cumplido los 18 años... ...y la mayoría de edad está, está ya hecha... ...bueno, cuéntame qué ha traído en esta exposición... ...mira, en esta hemos traído vinos tintos nada más... ...porque el blanco saldrá en Nueva Arañada... ...saldrá en unos meses... ...pero los tintos hemos traído... Eh, ...nuestro vino más joven... ...después un vino con una crianza de 12 meses... ...otra de 16... ...que son el DV Aires y el DV Más... Eh, ...y hemos traído como novedad... ...el último vino que vamos a sacar al mercado... ...que se llama DV Justa 2015... ...justa por la Santa... ...que es un 100% garnacha... ...hacemos muy poquita botella... Al año, y he querido presentarlo aquí a, al público a Málaga y a su gente, claro. ¿Esta, esta es, es? Esta es la, ah, nueva, muy bonita. la nueva etiqueta que es de la colección que llamamos Las Santas. Te acuerdas que allí en la iglesia de donde está la bodega, dos descalzo, descalzos, había dos santas, unos frescos del siglo XVI. ...que son Santa Justa y Santa Rufina... ...entonces hemos hecho dos vinos... ...que son nuestros vinos altos de gama... ...que uno se llama Justa y otro Rufina... ...y llamamos la colección Las Santas... ...y este es Justa, que es 100% garnacha... ...con 16 meses de barrica... ...y es de la añada 2015... ...es el vino que vamos a sacar nuevo... ...y donde este junto con la otra botella... ...cuenta nuestra historia... Eh, ...con las ve que hay aquí... ...Santa Justa, descalzo... ...aquí habría unos pies descalzos viejos... ...un viejecito... ...dos arquitectos que transforman una iglesia en bodega... ...en fin, cuentan un poco nuestra historia... del el por qué nos metimos en el mundo del vino... ...muchas gracias y enhorabuena... ...gracias, por... ¿vayas a tomar una copita o no? O, claro sí. venga, ...pues venga, vamos a probar... Gracias. ...vamos a probar este vino de Garnacha... ...a ver qué gracias. te parece... ...aquí con Juan José... Espera. ...de Hola, Entre Juan Sierra... José. Que, que, que realmente tiene estos jamones y lleva nuestros vinos. Así que. ¿Cómo marida los vinos aquí de nuestro amigo de Ronda con este producto? Buenas tardes, ante todo. Muy buenas tardes. Marida, perfectamente. Marida, perfectamente por el, por el jamón que tenemos y por el vino, porque es un vino con cuerpo, un vino de la tierra donde viene, no puede ser, no podía ser de otra manera. Y yo creo que es el vino que mejor adapta a un buen jamón y a un buen queso. No mala. Mira, mira, pero qué bien, bien acompañada estamos. estamos. Bien mira, Pepe, estamos, esa foto eh? no la podemos no perder. Decir que, que no y, la bueno, espérate, bien. tú no te preocupes que luego nos comemos la fresa con chocolate. <ríe> Venga, a ver. Muy bien, pues encantado y felicidades por estar con nosotros. Hablamos con Pablo Franco, director técnico. De, de toda la Rioja, ¿no? De Consejo Regulador. Fíjate, así, así qué es, ¿no? cata más bonita hemos tenido hoy, Pablo. Bien, pues a mí me toca tener la responsabilidad de, de certificar el producto, ¿no? De, de garantizar el origen de los vinos con denominación de origen calificada Rioja y especialmente eso, ¿no? Buscar la diferenciación y, y garantizar que tenemos un producto con origen Rioja bastante difícil tu trabajo, porque además tenéis una gran variedad, de, ahora ya incluso has presentado los blancos, los rosados, algo que era poco conocido además, ¿no? La, la, la Rioja. Sí, es cierto, quizás a Rioja se le conoce más por sus vinos tintos y se les conoce más por los vinos de estilo Rioja, ¿no? Cuando definimos vino estilo de Rioja estamos hablando de un vino crianza de Rioja, estamos hablando de un vino reserva, de un vino gran reserva, pero quizás las grandes novedades puedan ser los vinos blancos, pueden ser los vinos rosados, pero muy especialmente eh, atendemos a esa diferenciación por el origen del producto, ¿no? atendemos por el origen de, de vinos de, de zona... Eh, vinos de municipio y vinos de viñedo singular, ¿no? Esa cosa más especial y única que nos atrevemos a comunicar ahora mismo aportando esa información desde una diferenciación de esos vinos de estilo y esa diferenciación de los vinos basados en su origen diferenciador, ¿no? Pregunta es siempre: no como tú te apasionas por los vinos, pero como tú has dicho ya aquí en tu presentación que en tu bautizo ya hubo vino de la Rioja, pues yo creo que la pregunta está casi de más. Pero dime, dime, dime, cómo, eh, Co correcto. No, esto es decir, oye, nos yo me enamoraba a primera vista, no al final. Yo cuando digo que en mi bautizo había vinos de vino de Rioja, ciertamente es en el apoyo a la historia que tienen los vinos de Rioja y muy especialmente a esa tradición y la evolución que constantemente están. Presentando. Estamos hablando hoy de decir, oye, Rioja tiene ese vino de estilo, ese crianza, esa reserva que conocemos todos, pero ¿con qué me puede enamorar Rioja a día de hoy? ¿no? Porque Rioja te va a enamorar aportándote más información sobre cuál es el origen de esa uva y cómo podemos definir un vino de zona. ¿Cómo podemos definir un vino de un municipio, un vino de un pueblo? ¿Que podemos identificar un vino de qué pueblo es? Eso ahora mismo, desde el año, quizás desde el año 98, Rioja ya lo tenía definido, pero comercialmente no ha tenido un interés hasta recientemente poco, los dos últimos años, ¿no? Con lo cual, ahora mismo estamos con ese amor mío de niño, sacándola a relucir ahora mismo, ¿no? Me ha dejado datos muy curiosos, hemos aprendido un poco más de lo que ya sabíamos y es bueno pues eh, la valoración ¿no? de hacer estos vinos jóvenes eh, y lo complicado también que no y el equipo que tiene que haber detrás para conseguir todo esto. Claro, desde luego aquí todo parte de, de una viña, parte de unos viticultores, un concepto que tiene un bodeguero, un enólogo de transformar eso ...manteniendo siempre el carácter del origen... ¿no? ...manteniendo siempre la singularidad que nos aporta... ...nos aporta ese origen... ...eso lo va a transmitir en sus vinos... ...y quizás es la parte más complicada... ...de conseguir mantener y centrar esa diferenciación... ...de cada uno de los pueblos... ...y cada una de las zonas que tenemos en Rioja... Queremos recordar que tenemos tres zonas... ...que es Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental... ...y a su vez... Más de son 144 municipios los que nos definen en Rioja, ¿no? Lo que ahora está más de moda es el turismo, que visita la bodega por la gastronomía, el vino, la cultura... Eh, ...y sobre todo pues que veranea... ¿no? ...y de veraneo a La Rioja... ...hace ese recorrido ¿no?... ...y vosotros estáis preparados ¿no?... ...para claro. ...mira es muy importante... Yo no, ...ya no solamente es hacer vinos excelentes... ...hacer vinos con diferenciación... ...sino oye... ...el vino nos puede traer un desarrollo social... ...un desarrollo local... ...muy importante... ...dentro de eso... ...el Consejo Rural está potenciando... ...y tiene unas partidas muy definidas... ...para evolucionar y desarrollar... ...el enoturismo ¿no?... ...y Rioja... Como una región que, que en el 2025 vamos a cumplir los 100 años, como, como de de origen más antigua de este país, pues tratamos de tener ese acercamiento de cara al público que nos quiere visitar y ya no solo nos quiere visitar, que estamos en la obligación de hacernos conocer con ellos ¿no? y ese es un buen camino y ya no solo los vinos, sino nuestra, la visita a nuestros pueblos y a nuestras zonas. ¿no? Pues enhorabuena por su trabajo y muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos encantados y lo que queremos es transmitir nuestra pasión y nuestra ilusión de Rioja, y especialmente hacer que Rioja pues siga evolucionando y siga creciendo con todos vosotros. Muy bien. Bueno, no es que vayamos a jugar a las cartas ni nada de eso, ¿no? Pero vamos a hablar de un libro que ha escrito pues, este personaje que tenemos aquí, que se llama Reina de Copas, ¿no? ¿Tu nombre? Me llamo Zoltan, Zoltan Noy. Sí, pues, dame... ¿Sido sacar este libro Pues mira, eh, yo estuve haciendo un viaje en China y la verdad que me di cuenta allí que las mujeres en España, en el ámbito del mundo del vino, están muy dejadas, muy olvidadas y realmente no están muy presentes. Entonces, el año 2017, cuando yo volví de este viaje, me di cuenta que es necesario hacer un vino donde se hable de las grandes mujeres del vino, olvidadas históricas que han estado en España siempre presente y han hecho que hoy en día, gracias a ellas, tengamos vino en la mesa. Sí, por ejemplo de aquí de esta zona tenemos a Ana Castro de bodegas Melonera en Ronda que está haciendo un trabajo fantástico y está recuperando variedades tradicionales de esta zona como por ejemplo la Melonera que le da nombre al mismo viñedo y la misma bodega entonces yo creo que son gente que hemos de destacar por todo lo que hacen y lo que aportan gente joven en el mundo del vino trabajo muy laborioso, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Porque ha estado investigando de diferentes Sí, ha estado mucho tiempo por dar vueltas en España a través de los viñedos y conocer vinos y bodegas con alma y mujer, donde la figura de la mujer es muy importante y la verdad que fue un trabajo muy bonito de hacer. ¿Qué te ha aportado? Este... Me ha aportado a entender las mujeres cada vez más para ver que ellas pueden llegar a todo. Ellas tienen superpoderes, yo las explico en el libro como mujeres pulpo, porque realmente eh, tienen vida familiar, cuidan los niños, educan a esta gente, tienen un marido que muchas veces es un niño y aparte hacen vinos. No piden nada a cambio, hacen grandes proyectos y nosotros lo tenemos eso en la mesa y la verdad que eso me aportó mucho ver que ellas sacan tiempo de donde no hay. ¿Dónde se distribuye este libro? se puede comprar? Se puede encontrar en las redes sociales o en www.stolosawinebooks.com. Aparte, el libro fue nominado al mejor libro del mundo del año 2018 y este año iremos a la final mundial a Macao, donde representaremos España como el mejor libro. Bueno, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, pues qué bonito estar entre estas personas agradable personas que lo dan todo para que lo demás disfrutemos estos es momentos y esto es de verdad único esto es único pero sabes por qué porque el vino lo que une que no separe la gente y más sabiendo que el vino da un sabor muy diferente a los libros y aquí quiero presentar de una de las chicas más guapas que hay en esta zona mira qué sonrisa tiene que aparte hace grandísimos vinos que ahora mismo ella te comentará y lo especial que es para este mundo claro, recuperando un tipo de uva que es la melonera. ¿no? Sí. Trabajamos intentando recuperar ya fónica porque el día está siendo bastante bueno, hay que reconocerlo. Sí. Estamos recuperando variedades autóctonas andaluzas en un proyecto para intentar volver a traer las raíces de lo que es la tierra de Andalucía. ...y trabajamos con la melonera... ...que es una de esas uvas que estamos recuperando... ...que es la que da el nombre a la bodega... ...y también con otras variedades como la rome... ...que es otra variedad muy presente en la zona de Málaga... ...o con tintía de rota o con blanco... ...intentando pues eso, recuperar lo nuestro". ¿Y qué sabores tiene esa agua melonera? ¿Qué Mira, nos da en boca? Son son geniales, en el caso de la melanera mola muchísimo porque la uva parece una sandía, es como las como la sandías estas que son como verdes, como con rayas un poco más claras, pues la uva es igual pero en tinta, y curiosamente el aroma que nos representa muchas veces en nariz es eso, es como una sandía, es como una fruta negra tropical, lo describo yo, es divertidísima, es muy divertida. Bueno, que veamos aquí en sí. De sí. la variedad esta, la melonera, Bueno, tenemos que que ten, tenemos manera. tenemos tres vinos ahora mismo en el mercado. Tenemos un vino que se llama Paya Negra, que es un poco nuestro nuestro vino top de la bodega. Y luego tenemos otros vinos como la Encina del Inglés, que lo tenemos también en blanco y en tinto. Y todo bueno con ese trabajo de recuperación de, de variedades autóctonas. Una nah, ha sido un placer entrevistar. Claro. Familia, una, familiar además, una empresa ¿no? malagueña autóctona y de pura cepa. ¿En qué eh? año nació no la empresa? La empresa lleva ya unos 18 años de existencia. O sea, ya mayor eh, de edad, Ya mayor ya es de edad. Mayor ya de edad ya es de... Su vocación es una línea de productos de alimentación de alto nivel, eh, de gourmet, una línea gourmet alta. Y hoy por hoy todo en el mundo de la alimentación. Eh, somos un referente en toda la restauración tanto de catering como de, de línea de restaurante de primera línea perdón que lo repita eh, somos una referente nuestra vocación es dar servicios, soluciones eh, fundamentalmente no hemos incorporado no hace mucho al mundo de los vinos y queremos desde aquí apoyar vinos que de otras de, que referencia lleváis? En vino llevamos unas 14, 15 bodegas aproximadamente. En Referencia no te voy a decir exactamente, ¿no? pero bueno, nuestra idea y línea es no tener una masificación de bodegas, sino tener pequeñas bodegas importantes y tratar bien el, el producto. ¿De qué son las más avanzadas? Bueno, cada vez el cliente final y tanto restaurador reclama de de origen más diversa porque al final en todas las zonas de españa se hacen vinos de muy buena calidad pero bueno es un poco esa diversificación tanto de proveedores y distribuidores que al final al cliente final le podamos ofrecer otro tipo de productos no solo lo los típicos de toda la vida esa empresa de catering que me había hablado antes no, hacéis no, boda no, no tenemos que clarificar que nosotros no organizamos bonas nosotros suministramos productos, materia prima o productos ya terminados, fundamentalmente los productos ya elaborados o listos, terminados, listos para consumir, lo que llaman la quinta gama, pues todo eso nosotros se lo suministramos a, a los a los catering y demás, ¿eh? para que ya ellos lo resuelvan, lo presenten y den en su convite o su como mejor saben. ¿eh? Porque veo que tenéis una amplia gama que nos vamos a acercar a la mesa a ver esos productos. ¿Os parece? Muy muchas bien, gracias, gracias. vale. No gracias, a a... muchas gracias. ¿eh? Te presento a Paco Zaragoza, Hola, eh, Paco, ¿qué responsable tal? de Marantona en Málaga, eh, que es uno de nuestros grandes colaboradores. Y entonces, bueno, ¿Pero pues. que saber, cuénteme qué es, a ver, cuénteme venga, qué Paco, es Paco. a ver, esto es una crema de queso que cuando vamos a hacer el queso, antes de echar el cuajo, tenemos que calentar la leche a 28 grados. Entonces pues eso crea una nata. Esa nata la retiramos y conjunto con el queso. previamente obviamente Rayano lo llevamos al baño María sin, sin parar de batir durante una hora y sacamos esta crema espectacular. Ni el payoyo ni ninguno, vamos. Ni la crema de casar ni nada. Qué maravilla este, ¿eh? Mira. Esta es la joya de nuestra color. Marantona es un queso con 24 meses de curación en cueva. La corteza es natural, la limpiamos con aceite de oliva y leche cruda. ¿de acuerdo? Entonces, es algo totalmente diferente. No hay nada en el mercado que se asemeje. El tema de que curamos en cueva es porque hubo una vez un exceso de producción y por un error, evidentemente. Dejamos los, eh, los quesos en la cueva porque nos daba una cierta frescura, la cueva aportaba un poquito de, de humedad. Entonces cuando fueron a recogerlo se dieron cuenta de que el queso estaba muy bueno. Entonces a partir de ahí se curan los quesos en la cueva. Pues ya sabéis, que no la den con queso. <risa> <risa> <risa> eh, estas neveras son unas neveras eh, especiales para la maduración de la carne. ¿eh? Hoy la verás aquí en bolsa vacío que no es lo suyo, pero bueno, como se trata de una feria, pues esta nevera lo que hace es madurar la carne, verás que tiene abajo unas piedras que son de sal de, de la zona de.. Eh, no recuerdo una zona muy específica y esa sal lo que hace es que los gérmenes no proliferen y entonces la, la carne, fíjate en esto, ¿eh? Coge la carne. ...pues se va rodeando, se va, se va protegiendo... ...y por dentro eh, se va madurando... ...pero no se estropea... ...y se puede consumir incluso con tres meses ¿no?... ...si bien normalmente la restauración... ...y aquí no hay esta cultura... ...un mes, 40 días como mucho ¿vale?... Maravilla, pues ...enhorabuena, tiene un producto ¿Vale? de sesión. ...bueno ya el último día de sur winnie y, ...y estamos nosotros encantados... ...hemos pasado por aquí ayer... ...en el stand de ladio. ...y yo creo que aquí se ha vivido unos momentos muy bonitos... ...donde Joma también ha estado hablando de que él se cuida... ...se toma su subito de naranja, le gusta mucho la fruta... ...y bueno, también nos delitó con su maravillosa voz... ...vamos a preguntarle a Sergio... ...¿cómo ha sido este salón este año? ¿Qué tal, Hola, buenas tardes Elena... ...muchas gracias por, por venir y por venir a nuestro stand... ...y la verdad que muy bien, ha sido una feria que ha tenido... ...una gran afluencia de público... ...muy, muy profesional... ...dentro del sector de la hostelería y restauración... ...donde, bueno, más que una feria de exposición de vinos... ...ha sido un lugar de reunión para vernos... Eh, ...que muchas veces, donde el día a día... ...pues nos hace tener mucho trabajo... ...y no poder estar con ellos... ...entonces, pues bueno, de alguna forma es estar con ellos... ...enseñarle, pues un poquito las, las tendencias... tanto en fruta como en verdura... ...que tenemos este año para, para los restaurantes y nada pues eh, compartir un ratito con todos vosotros. Me ha llamado la atención porque además que vosotros, te, ahora que hay tantas nacionalidades en Marbella que cocinan con otros productos y vosotros los tenéis. Yo he preguntado por ejemplo, aquí uno que me llamaba la atención y había personas que estaban preguntando, bueno ¿qué es esto, Sergio? Esto es un tupinambo, que un tupinambo al final es bueno es como, no deja de ser de la familia de, de bueno, pues un, un, como las patatas, ¿no? ...que se utiliza para hacer algún tipo de, de mezclas, de salsas... ...de salsas to, sobre todo para, para purés y de acompañamiento... ...guarniciones para tanto para carnes y, y pescados... ...es un sabor muy especial que tiene el dubinamo, ...que viene, bueno, bueno normalmente es de Asia, ¿no?... De, de, ...de origen asiático... ...y bueno, cuando lo utilizan aquí en la cocina francesa... ...los franceses son, son mucho de, de utilizar este tipo de... de bueno, de, de, de, de producto y de hacer algo distinto. Sí, y, Un tubérculo, sí, ¿no? tubérculo, tubérculo, sí, sí. sí me ponen los nervios y. Sí. Para la decoración, me ha dicho una señora que lo utilizaba para decorar. Sí, porque también lo utilizan para. hay gente que lo utiliza en frío como las ensaladas. Los pelan y luego los trocean y lo, lo, si sí, una remolacha y lo utilizan también para las para las ensaladas lo suelen utilizar. Sí, es muy curioso y luego tiene un sabor súper agradable. Ahora de hecho, pues bueno, te, te dejo unas piezas para que las pruebes y luego ya nos cuentas cómo, cómo te va. Gracias sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias. Y oye, aquí tenéis vuestra casa y nada, estamos tanto en Marbella como en Málaga y lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias.